Hola, en este vídeo mostraré cómo lanzar aplicaciones desde Python 3 de Windows. Estas aplicaciones son capaces de ejecutar cualquier tipo de programa que se puede ejecutar en Windows, sin necesitar ser aplicaciones de Python 3. Esto nos permite ejecutar aplicaciones con archivos de configuración, de tal forma que podemos modificar o analizar la información, obteniendo los datos que queramos sin tener que tener las librerías nativas en Python 3. Comencemos. Lo primero que haremos será crear la la cadena de lanzamiento del programa. Para ello, necesitaremos editarlas con, los, con las librerías Import-RE y SHLX. Además, necesitaremos las librerías OS, Subprocess, Threading y Multiprocessing, los cuales lanzarán una función que lanzará la función a buscar en el sistema operativo. Además, podemos usar la librería Import, la cual nos puede crear lapsos de tiempo, esto puede ser útil para crear espacios entre lanzamiento de aplicaciones, ya que en ocasiones necesitamos que los programas terminen para poder ejecutar la siguiente actividad y así tener la información de la ejecución anterior. El programa que vamos a utilizar de muestra será el FFmpeg, el cual es complejo, ya que necesita un tipo de cerrado especial. No se puede forzar el cerrado, ya que de no ser así no se ejecuta el, la terminación del programa, guardándose correctamente el vídeo. Los parámetros para este programa son estos, y podemos llamarlo con una orden de OS System. La ejecutamos y vemos cómo la salida por pantalla es la, que se, es la normal. Esta puede compararse con una salida normal en la línea de comandos del sistema. Vemos que el tipo de salida es similar. Aparte de la función de la system de la librería OS, existen más, más funciones, como por ejemplo, subprocess.run la cual no muestra la salida del programa en pantalla, aunque alguna vez finalizado el programa muestra el código de ejecución correcta, (return code igual a cero. La función subprocess.call es muy similar. Esta hace ejecuta el programa, únicamente en la salida devuelve un valor numérico con el, con el entero cero si la salida es exitosa. Además, podemos llamarlo con más funciones que tiene Python integradas, como por ejemplo OSEXECV, sin embargo, yo no he conseguido que me funcionase correctamente. Además, podemos utilizar otro tipo de funciones que hacen que funcionen en otro hilo independiente. Como por ejemplo. Para, para ello, debemos también conocer cómo se terminan los programas. Para ello, podemos elegir el programa que queremos ejecutar y mandarlo como argumento a la función. Esta función Llamará a la orden tasklist, la cual es una especie de administrador de tareas que muestra las actividades en ejecución. Para grabar su salido utilizaremos capture of output. Esto nos da una salida en pantalla, la cual tiene el nombre de la actividad, el número del PID, el tipo de ejecución y otros datos. Podemos ver la salida de tasklist en, en un símbolo del sistema, viendo que la salida es similar. Esta salida se puede formatear, teniendo una salida más similar a la anterior, en la cual tenemos el nombre del proceso y el PID. El PID será necesario para terminar el proceso. Esta lista de programas en ejecución puede filtrarse buscándose el programa en cuestión. Además de esa subcadena se puede subdividir para buscar el PID y ejecutar la orden de terminación o S Kill para finalizar el proceso. Probemos otros comandos que se pueden ejecutar, por ejemplo os spawn, este también corre de manera correcta, o por ejemplo para terminar los programas también podemos utilizar la orden de sistema os system task kill, barra f, barra im, la barra f es para forzar el cerrado y el barra im es para poder cerrar en función del nombre que tiene el programa. Esta función es similar a la que nosotros creamos. Sin embargo, la función oskill permite elegir más, más tipos de señales, aparte de la cerrada forzada. Esto puede llevar a otros tipos de cierres distintos, necesarios en otros programas. Otras funciones que podemos utilizar para llamar a nuestras funciones es a partir de archivos bat. Podemos crear archivos bat en un script y ejecutarlos a, par a partir de la orden startfile, la cual ejecuta una orden similar a hacer doble clic. Probemos a ver qué hace... StartFile sobre el comando que acabamos de crear. Lo ejecutamos y ejecuta un time timeout, es decir, espera 5 segundos, ejecu y ejecuta posteriormente el comando que ejecutábamos en el resto de programas. También podemos utilizar la orden StartFile, que es como un doble clic sobre links creados en Windows, la cual, el cual genera también una llamada similar. El link debe estar creado para que funcione. Además, podemos utilizar... Más órdenes, como por ejemplo, subprocess.Popen popen, la cual es la preferida de Python, ya que no, eh, permite ejecutar más tareas y además permite, eh, evita el, la inyección de Encel, ya que es un programa nativo de Python y no permite, es, es un método más seguro. Probamos su ejecución y vemos que el programa funciona. También lo podemos llamar a partir de multiprocessing, siendo este tipo de salidas más versátil y pudiendo terminarse también de forma similar. Podemos ver que multiprocessing con OS System funciona correctamente. Con OS Spawn N, Spawn V también funciona correctamente. Y con Subprocess.Call necesitamos añadir la orden shell igual a true y también funciona. Sin embargo, la orden multiprocessing con la, el comando subprocess.Popen no funciona. Esto puede ser por el exceso de argumentos pasados como parámetros, ya que es posible que popen no admita más de 18 parámetros. Intentamos ejecutar y vemos cómo no nos da una especie de error. Además, podemos utilizar el módulo threading para utilizar el, la multitarea o el multihilo, pudiendo ejecutar más tareas simultáneamente. Vemos que el programa funciona y se ejecuta correctamente. Al igual, podemos probar con la orden subprocess popen, que esta vez con 3 sí que funciona, aunque antes no funcionase con la orden multiprocessing. Estas tareas pueden utilizarse llamadas desde un script o para llamar a un script, de tal forma que podemos crear un script como el que vemos en pantalla, tan simple como importar las librerías OS y Time para abrir dos links, uno para el vídeo y otro para el audio, de tal forma que podamos grabar el vídeo. Estos links o este archivo de, de Python puede llamarse a través de un acceso directo, el cual basta con que tenga la, la ruta del de ejecutable Python, en este caso de la versión 3.7 y, y la dirección del script .pi. Además podemos añadirle una combinación de teclas para que este script se ejecute de manera eh, automática con una orden de teclado. Eso ha sido todo.